Hola a todos. Hermanitos y hermanitas de Youtube Yo soy la señora Me cuenta las historias de terror Estará escuchando mi voz a través Un nueva creepypasta en día de hoy A la demás gente maravillosa Que quería agradecer a todos Ustedes que apoyaron nuestro Al canal de confianza Ustedes son guapo Cracky por eso permíteme entregarte Una nueva creepypasta por mi voz sensual Le dije a mi prometido Si ida préstame acá en la grabación De esta noche del estudio universal Me dijo mi chico Claro que si amor puede usar en estudio Esta noche como siempre No se olvide pone producción del estudio de universal de arturo espectral 3014 en Benjeance, por eso al además les dije al hombre que amo con todo mi corazón mi novio mi arturito así que pónganse cómodos y apaguen la luz advertencia estas historias no son 100 y reales algunas son falas otras reales que han vivido algunos familiares amigos o yo si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este video inició la madrugada como todos los días, me desperté a las 4 am para arreglar mis cosas e irme a la universidad. Ese día hacía bastante frío. Me resultó extraño, estábamos en verano y en una zona bastante calurosa. No me pareció importante, estaba desayunando. Cuando estaba preparando mis cosas, sentí que me observaban desde la ventana. Mientras volvía de la universidad, el ambiente estaba muy distante del que normalmente soportaba, este era más frío escalofriante, en cierta forma. Ya habían pasado dos semanas, una vez más, me despertaba a las 4 am, pero esta vez había una presencia fría y pesada. Mi única compañía en lo que llamo casa, era mi perro, que estaba en una esquina bastante asustado. Lo acaricié y le dije que todo estaría bien. Mientras salía, volteó a ver mi hogar, desprendía una aura oscura. La presencia que sentí hace unos minutos no la sentía de afuera, estaba dentro de mi casa. Intenté alejarme lo más rápido posible. Cuando regresé de la universidad, abrí la puerta de mi casa, allí estaba mi perro sentado, me estaba observando. Solo estaba viéndome en silencio, intenté acercarme, pero solo conseguí grumidos. Le puse comida en su tazón y encendí la computadora para hacer mis tareas. Pasaron varias horas hasta que volví a sentir mi casa fría, silenciosa, y estaba completamente solo. No podría explicar esta sensación, pero no le tomé importancia y volví con mis tareas. Al poco rato, mirando de reojo, vi que alguien estaba en mi cocina, que eso supone que debía ser. Me limité a salir de mi casa, estar fuera un buen rato. Cuando volví, apagué la computadora y me acosté a dormir. Al día siguiente, una vez más, me desperté a las 4 am, pero, a diferencia de los otros días, se sentía demasiado calor en el ambiente. En la oscuridad de mi habitación, veía distintas figuras moverse, escuchaba mil cosas, como si una familia de 15 personas viviera en mi casa. No sabía qué hacer, como cualquier persona con sentido común, encendí la luz. Al hacer esto, todo volvió a un silencio sepulcral. Me apuré para cambiarme e irme de la casa. Esta vez me llevé a mi perro a casa de mi hermano, para que lo cuidara. Le expliqué qué sucedía a mi hermano, como era de esperarse, solo se rió. Estás loco, vale. Decidí que era mejor quedarme callado y no explicarle. Cuando volví a mi casa, todo estaba normal. A la mañana siguiente, todo se mantuvo igual. Me alegró haber despertado sin ningún ruido, sobró algo similar. La alegría duró hasta que salí de mi casa. Estaba cerrando la puerta con llave, se escuchaba a alguien o algo respirando, se sentía la fuerza de su respiración, en definitiva, era algo grande. Volví a abrir la puerta. Sentí que algo se estaba lanzando hacia mí. Asustado, cerré la puerta, de nuevo. Escuché un fuerte golpe en la puerta. Volví de la universidad y me daba miedo entrar a mi casa por todo lo que sucedía. Ese día en todo momento algo me observaba. Sentía esa mirada pesada y cada que volteaba solo veía sombras negras desvanecerse rápidamente detrás de mí. Regresé de la universidad. Tenía miedo de entrar a mi casa. Hoy, en todo momento, sentí como si alguien me observara, una mirada pesada. Cuando volteaba a ver lo que había detrás, lo único que veía era sombras desvanecerse. Un sábado por la mañana, me desperté, vi un bulto cubierto por la sábana al lado mío. Cerré los ojos e intenté volver a dormir. Sentí que alguien se subía encima de mí, intenté abrir los ojos para ver qué era, pero no podía. Comencé a desesperarme, no podía moverme, una parálisis de sueño, quizá. Por fin pude abrir los ojos. No había nada, a punto, ya no me siento tranquilo. Cada vez que me despierto, siento ese escalofriante silencio, las miradas múltiples. En todos lados, cuando me siento en el sillón para utilizar mi computadora, siento que alguien está a mi lado viendo qué hago, incluso se escucha la regadera muy seguido. Necesitaba dejar esto escrito en algún lado. Ahora mismo siento su respiración al lado de mi oído pueden dejarlo aquí en comentarios gracias por haberle acompañado una vez más como siempre nos vemos en unos días con video nuevo tomar de bastante un descanso espero que le guste nos vemos la próxima adiós bueno espero que les haya gustado el video y que te parecieron estas historias, deja un like y comparte nuestro video y ha sido un placer poder compartir por con ustedes como siempre. Chicos si les gustó contenido y tememos hacer cada vez semana, suscriban aquí abajito al botón que dice suscribirte y suscriban Mundo Creepy si es aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá muy pronto tu pantalla sin más que decir me despido yo soy la señora que les cuenta historia de terror nos vemos después. Al